Toma 3. Hola primos, estamos camino al estadio Benito Villamarín para la gran presentación de hoy De el nuevo crédito del Real Betis Balompié Laines, un jugador directamente desde México. ¡Órale, güey! Allí nos vemos. Y como dice el coro primos, aquí estamos todos para cantarte tu canción. Ya estamos, primo, muy cerca del estadio, así que tú aprovechas y dale like para que continúes viendo este asombroso vídeo. Muchas gracias a todos. Muy bien, muy bien. Gracias. feliz día que Cataluña apoyando Sí, Esto ha sido el atinal deportivo desde el estadio Benito Villamarín y toda la pasión del Real Betis Malompié. Bueno, nos vemos pronto, primos. Chao.